Volvemos a la plaza, volvemos a tu escuela, volvemos a juntarnos y a aprender juntos. Vecina y vecino de Recoleta, después de dos años de docencia digital y a distancia, la Universidad Abierta de Recoleta vuelve a clases 100% presencial. Cartelería, dibujo, salud mental, creación de canciones, electricidad domiciliaria, construcción para mujeres y comunicación para personas transgénero son los temas de los talleres presenciales que realizaremos en distintos espacios de la comuna durante este segundo semestre del 2022. Conoce más sobre cada taller presencial en el territorio en www.uar.cl. Las postulaciones ya están abiertas. Universidad Abierta de Recoleta, democratizando el saber en el territorio.